Y le vamos a dar la bienvenida a Elena Silvestrini, que ya nos acompaña desde la MUNI de Guaymallén. Ella es secretaria, eh, perdón, subdirectora de gestión ambiental. Bienvenida, Elena. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, un gusto gracias, gracias, tenerte por aquí. Un placer. un placer. Queremos comunicarle a todos los vecinos de Guaymallén que se viene una recolección muy importante, en este caso, de residuos electrónicos. ¿Qué es puntualmente un residuo electrónico? Es buenísimo dar espacio para saber esto, ¿no? Estamos haciendo desde el 20 al 31 de octubre sí. una colecta de RAES. que son los RAES? Ajá. Son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en donde todas las delegaciones y subdelegaciones municipales van a estar recibiendo de los vecinos de Guaymallén uh -huh. sus residuos electrónicos Perfecto. como computadoras, celulares... Eh, impresoras, cables. las tablets, los cables. Uh -huh. ¿Pilas, baterías sí o eso es otro tema? Pilas y residuo. baterías también, okay. pero en realidad eso las delegaciones, subdelegaciones, los reciben todo el año. No, no es solamente ah, bien. durante bien. esta colecta, Perfecto. sino que en forma permanente está el programa vigente Perfecto. para que los vecinos también den sus pilas, sus baterías, que de hecho también son residuos electrónicos. ¿no? Yo creo que muchos en la casa deben tener el cajón. De los cargadores, los cargadores viejos, que los los de los teléfonos del año del Hopo, donde jugabas a la viborita y demás, <risa> bueno, todo ahí guardado, ¿viste? Porque a uno le, le da cosa tirar eso a la basura porque no, no sabe bien qué cómo, cómo puede contener cosas claro sí, sí, está sí. perfecto está perfecto que nos tomemos como el tiempo de pensar qué hago con esos residuos uh -huh. que yo genero bien. y cómo como ciudadano me responsabilizo para claro. que eso no termine en un basural no termine dañando el ambiente no termine uh -huh. también dañando la salud de las personas sino que por el contrario quizás pueda hacer que se recicle pueda hacer que a través del reciclaje se genere empleo uh -huh. pueda hacer que se incluyan por ahí personas que Muchas veces han estado vulnerabilidad vulneradas digamos en sus sí. derechos con, sí. con una recolección informal, sino uh -huh. que lo hago con condiciones más dignas de, de trabajo. Entonces yo como eh, consumidor puedo elegir que mis residuos se reciclen y responsabilizarme de eso y que, que tenga un buen destino. O puedo no preocuparme y que probablemente termine en basura uh -huh. dañando al ambiente, dañando a las personas, ¿no? Eso no sí. se agrada, bueno. ¿no? Puede estar años, años y años ahí tirado, contaminando el suelo. Bueno, y en el caso de los residuos electrónicos, ¿por qué es importante esta preocupación uh -huh. que y esta ocupación, digamos, que tenemos que tener? Porque son residuos que, que tienen metales pe, eh, pesados, mm. contaminantes, eh, digamos, componentes muy peligrosos, tóxicos. Las Entonces, baterías de litio, se me ocurre, ¿no?, que tienen los celos. Tal uh -huh. cual. Eh, uh -huh. De hecho, tienen metales como plomo, uh -huh. metales especiales como plomo, cadmio, mercurio. Uh -huh. Entonces, es importante que sepamos Bien. que no lo tenemos que tirar con los residuos comunes, sino que lo separamos. Perfecto. Nosotros, aparte de esta colecta, que es del 20 al 31, en las delegaciones, todo el año estamos haciendo recolección de, de uh -huh. residuos electrónicos con... Puntos limpios que tenemos en la playa de estacionamiento del Mendoza Plaza Shopping, uh -huh. del Chango Más y el mismo Centro Verde Municipal, que es la planta de clasificación de residuos reciclables. Bueno, ahí pueden todo el año llevar sus residuos electrónicos. Excelente. Pero bueno, y, y usamos esta colecta un poco para difundir eso, para promocionarlo, para que los vecinos tomemos conciencia de no tirarlo con los residuos comunes, porque tienen esto, son residuos uh -huh. peligrosos, tienen metales... Eh, pesados, componentes sí. tóxicos Que dañan mucho al ambiente Y pueden dañar mucho también a las personas Bien, Entonces, si lo llevo a estos lugares habilitados No solo controlo Ese impacto ambiental y social Sino que también posibilito que se reparen Que se reciclen Que recuperen metales preciosos Que también tienen, porque ¿Seguro? así como tiene plomo tiene cadmio, también tiene oro También tiene plata, mm. entonces hago lo que se llama minería urbana o minería a la inversa, entonces uh -huh. ahí también radica la importancia Elena, de fomentar esto. más allá de esta campaña que como bien decías duraste el 31 de octubre, después estos puntos siguen vigentes para que la gente pueda acercarse o pueden consultar en la página de la municipalidad dónde llevarlos, cómo pueden acceder a ustedes. Exacto, viste. después del 31 de octubre te pueden seguir en contacto con las delegaciones y subdelegaciones pero si no llevarlo a los puntos limpios que tenemos todo el año que son esos tres que mencioné uh -huh. y a través de la página de la municipalidad hay un link que dice recibos electrónicos donde ahí también Bien. nos pueden consultar cómo, cómo gestionarlo ¿no? ¿Y esta colecta cómo se va a llevar a cabo? ¿Han establecido un recorrido? ¿Cómo es? Claro, la, de las delegaciones reciben los materiales quedan el remito, digamos, los registran nos avisan a nosotros, nosotros lo hacemos la recolección y la gestión lo trabajamos con una empresa local que está en Guaymallén, que se llama Reciclar, que está habilitada como operadora de residuos peligrosos para que aquellos componentes que decíamos que son peligrosos uh -huh. se gestionen como residuos peligrosos. Bien. Pero también es lo importante es que busca que hacer este tipo de productos, ¿no? Y que los residuos sean insumos de nuevos procesos productivos y no terminen enterrando recursos naturales, porque en definitiva son recursos. Y ahí en la página, eh, los vecinos pueden consultar para saber cuándo van a estar pasando por su barrio, cómo pueden hacer para enterarse, cómo sí. colaborar y, y, e ir preparando ya no ese paquete para darles a ustedes con los residuos electrónicos. Los vecinos ya, ahora, pueden ir a cualquier delegación o subdelegación y llevar sus residuos electrónicos. Ah, bien, perfecto. O pueden ir a los contenedores, que son los puntos limpios que tenemos okay. en el shopping, en okay. el Sangomás y el Centro Verde, y los lleva. Y si no, si capaz tiene algún impedimento para llevarlos o, o nos puede contactar a través del link de la municipalidad bien, y ahí podemos coordinar. Perfecto. Buenísimo. Como decías, me parece interesante que después tiene un nuevo uso uh -huh. ese elemento en accesorios, en pulseras, en collares, en distintos productos como... Como Tal estábamos cual. viendo ahí ¿Qué recién en la imagen de acá. ¿Qué se atrás? le da a esos residuos? Mira, viste que todo lo que. A ver, los residuos electrónicos es como la corriente de residuos que más ha ido creciendo mm. eh, en cuanto a cantidad que generamos, ¿no? Por, por estas necesidades que tenemos de conectividad, por el camino, digamos, que, que vamos tomando como sociedad, son residuos, esta chatarra electrónica, cada vez generamos más cantidad, cada vez crece más la, la cantidad que generamos. Entonces, eso lo que hacemos es, a través de esta empresa, es. Reparar aquellos elementos que se pueden reparar uh -huh. o sacar insumos para extender la vía útil de los productos, ¿no? Como sí. para decir, nos rebelamos contra esta obsolescencia programada uh -huh. que ya viene impuesta sí. y le apostamos a una segunda vía. Uh -huh. Aparte, si no, componentes como los plásticos, metales... Se reciclan Bien. y son insumos de nuevos procesos productivos. Perfecto. Aquellos eh, metales eh, peligrosos, digamos, se gestionan con operadores habilitados como peligrosos para para Bien. controlar ese impacto ambiental. Y, y por ejemplo, un, un caso muy interesante es el de las plaquetas. Las plaquetas, vos sabés que se, eh, se exportan a Bélgica justamente para el plomo, el cadmio, mm. todo eso... Tratarlo como residuo peligroso, Ajá. pero poder recuperar el oro, la plata, los Qué metales preciosos haciendo esta minería al inverso. ¿Cuáles son las plaquetas, perdón? ¿Las, ¿Las plaquetas. de la vienen? compu la, claro. con la placa madre? Sí, en, la, ah, el, okay, okay. Vienen en las compu. compu, en la heladera, todo viene no, sí. con una, ah, una plaqueta okay. electrónica. Elena, tengo Perfecto. una consulta porque quizás asociamos mucho residuo electrónico a computadoras, celulares, cargadores... Pero hay muchos objetos que quizás involucran de cierta manera eh, la electricidad o pilas o baterías, como los juguetes, por ejemplo, autitos, muñecos que caminan, ese tipo de... ¿Elementos que ya están en desuso o rotos también se pueden llevar a estos puntos? ¿Se consideran residuos electrónicos? No, a ver, lo, eh, por ejemplo, en el caso de, la, de los juguetes, si tiene pilas o baterías, sí. sacarle esa parte, digamos. Uh -huh. O Bien. podría ser el control remoto, ponele, de Perfecto. un autito. Okay. Pero el otro no, no es considerado. Importa un si electrónico. involucra una parte uh -huh. electrónica? Okay. ¿CDs, disquets, cassettes, VHS también? del año del de <ríe> hopo eso Porque también es considerado también, perfecto. electrónico y también se puede reciclar. Para Genial, que vayan perfecto. anotando, ¿no? Porque aparte sí, dudas, claro. sirve para limpiar un poco ¿no? y deshacernos de todas esas cosas que venimos guardando hace años sin que sentido. ocupan un lugar sin sentido en nuestro hogar y que se le puede dar una segunda oportunidad así que buenísima propuesta de la MUNI de Guaymallén, atentos vecinos vayan chequeando ahí las redes sociales, la página web del municipio para saber de qué manera colaborar y aportar ese granito de arena con el medio ambiente Elena, ha sido un placer bueno, muchísimas gracias, gracias y que sea con todos los éxitos esta coleta esta venimos a full trabajando también lo de las pilas y baterías, de algo como que sí está más instalado. Sí, las delegaciones, sí, sí. los supermercados donde tenemos también los tachitos de claro. pila, trabajan mucho con eso. Y está bueno esto, ¿no? Que nosotros decidimos qué destino darle a los residuos que nosotros mismos generamos. Totalmente. Excelente. Ojalá muchos se sumen a aprovechar esta oportunidad.